Paco, Diego, también un, un saludo. Oye, Santos ha recibido 13 goles en lo que va del torneo. En todo el torneo pasado recibió 16. Ya repasaba, Paco, la cantidad pero, de goles sí. y la cantidad de derrotas que pero, lleva este pero, equipo de por Pedro es, En cinco fechas, sí. en 17 recibió 16 goles. Sí. En los últimos cuatro partidos... O sea, son cuatro derrotas los últimos sí. cuatro partidos. Cuatro derrotas con 12 goles recibidos. Imagínate. Sí, sí, sí. ¿Qué, qué equipo este de Santos. Hugo Sánchez, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Hugo? Fuerte abrazo a la distancia. Hola Mauricio, gusto saludarte. Igual para Paco, Jorge, Felipe. Y pues sí, sorprendentemente yo no había escuchado resultados de visitantes. Todos los visitantes ganaron. Hacía mucho tiempo que no pasaba eso en México, ¿no? Sí, sí, sí, por lo menos hoy, hoy todos los visitantes efectivamente han cumplido. Hugo, más adelante por supuesto estaremos saludando a Felipe Ramos Rizo, quien nos entregará un análisis arbitral de cada partido. Jorge Pietrasanta se la pasó toda la semana diciendo la, que era posible ¿no? que el conjunto de las Águilas del la América terminara la jornada como último pero que también lo que necesitaba América era ganar más allá de jugar mejor. Sí, hoy ganó, hoy ganó. Oiga, no le movió Solari con esta línea de cinco y mira, precisamente pone a Chava Reyes por derecha, sí. lo hace con Laines por izquierda y con esto jugó mejor que el rival, o sea es una victoria merecida para el América, yo creo que con este movimiento sí le cambió la cara al equipo Solari ¿eh? y era justo y necesario. Necesario. Así como le hemos cuestionado otras decisiones a Santiago de acuerdo, Solari, hoy buena. parece que con sí. el ajuste en sector defensivo mejora. ¿Hasta dónde mejora Paco por jugar con esa línea de tres centrales cuando sigue teniendo, y lo vemos en este de remate de Mateus Doria, muchos problemas en zona baja el conjunto de Paco? Y seguirá teniendo. Yo lo que destaco. ¿De plano? De, sí, sí, sí, por supuesto. Yo lo que destaco de, de Solari y de América, que hoy había que ganar, que ajustó. O sea, que no se muere con, con, con la suya no. Eh, muestra flexibilidad táctica y le reditúa le reditúa, más allá del, del, del resultado, porque termina siendo un parejo, un, un partido dentro de todo parejo, Santos estuvo arriba en el marcador en dos ocasiones, este es un penalti clarísimo, ahora son dos penaltis, sobre todo el primer sí. la, la mano es clarísima, es clarísima y, y después la, en la manera en que ejecuta Bruno Valdés, y me parece que marca la segunda Paco, sí. no, no, no la mano, no. Sí la segunda Pero, <risa> y, y la marca yo creo que porque se arrepiente porque ya la regué eh, yo, yo lo que destaco del América es que tú como, como Solari tienes que reaccionar Y los jugadores te la tienen que creer, te la tienen que comprar Mau eh, Modifica tácticamente, se vale y el equipo termina ganando ya, ya veremos para más adelante, yo creo que va a seguir sufriendo en defensa Pero al menos ya tiene un poquito de oxígeno no para trabajar con un poquito más de calma Me dejaste pensando Paco, ¿por qué no mejorará América en defensa? Por la calidad de jugadores que tiene es que no es fácil mejorar en defensa de la noche a la mañana, mira, Merez es un tipo que le va a aportar, los está acomodando, Bruno Valdés tiene que regresar a su, a su mejor momento, ahora puso a Reyes por un sector donde habitualmente no juega, le está buscando, no va a ser sencillo, la línea defensiva es, es un tema muy delicado y que pasa tiempo para encontrar el once ideal o tu línea defensiva titular, pero al menos lo está intentando y hoy ya se llevó la victoria en una cancha que suele ser muy complicado. Y sabes qué, creo que extrañan a Emanuel Aguilera, que está teniendo una buena temporada en Atlas, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Uh -huh. Sí, sobre todo en Atlas con, con esa línea sí. de tres, ¿no? De Diego Coca. Hugo, eh, ¿te gustó lo presentado hoy por parte de las Águilas del la América? ¿Crees que eh, América gana por lo que hace en la cancha? ¿O también tiene que ver lo que dejó de hacer el rival? Algo que me gustó, Mauricio, aparte de lo que dijo ya Paco, que, que sí, que ajustó en defensa Santiago y que se vio hoy favorecido, aunque hubo algunos fallos ahí, como el autogol de Valdés y luego ya después tiró el penalti. Y hablando del penalti, esas dos faltas que hubo del penalti, vamos a preguntarle a Felipe, ¿por qué el árbitro no pita dos penaltis? no Porque fue el de la mano y luego la jugada posterior, y no se pueden tirar dos penaltis en la misma jugada, sería reglamentario eso, ¿no? Pero bueno, ya se lo diremos ahí en plan de broma a Felipe, a ver qué nos dice. Pero lo que me está gustando, compañeros, es algo que estaba insistiendo yo al inicio del campeonato mexicano, que en el fútbol europeo y en el mundo, y las grandes potencias futbolísticas, están jugando con mucha, mucha intensidad. Y lo que me ha gustado de este partido, y no nada más de este, eh, he visto también el de Chivas, eh, bueno, todos los que tuve oportunidad de ver, menos el de Toluca, que nada más vi un resumen, eh, me ha gustado la intensidad. Están captando ya en México que los equipos que entran a competir tiene que haber mucha intensidad. Entrar a cada jugada como si fuera la última. Querer ganar todos los balones, eh, eh, cho chocar, eh, barrerse y, y eso se hace más competitivo y se hace más espectacular. Y esos partidos y esos, eh, ese estilo de juego me está gustando y en el partido del América también se vio. Eh, así, como, así como muchas veces eh, cuestionamos lo que presenta Álvaro Fidalgo en el terreno de juego, Pietra, hoy me parece lo tenemos que destacar como uno de los mejores futbolistas de América, ¿no? Sí, y me agradó lo de Fidalgo y, y Valdés ahí jugando detrás del delantero, ¿no? Que, Enfrenta a sus excompañeros, hace gol, primer partido que, que arranca y, y me agradó la media cancha en términos generales del América Por eso digo que esta nueva postura que hoy presentó el América no me desagrada Sí tiene razón Paco, va a seguir teniendo problemas a la defensa Porque además no están completos, ¿no? Yo no esperaba que Reyes pudiera tener un partido interesante Jugando por un costado al que no acostumbra y no lo habíamos visto nunca Y lo de la media cancha con Fidalgo, eh, sí, realmente es un jugador fácil Es un jugador que le apoya en una formación hacia la América. Más allá, más allá de los problemas en, en, en defensa, Paco, sobre todo a balón parado, hablando del conjunto de las Águilas del la América, ¿te genera otra, alguna otra duda el conjunto de Cuapa después de lo presentado hoy en Torreón? Mira, eh, yo pensaba que el grupo, que escuchas, ¿no? que el grupo está rompiendo, el grupo está roto, el vestidor ya no respalda al técnico. Eh, hoy lo vi respaldando, el grupo está respaldando al técnico. A partir de ahí puedes hacer muchas cosas, Mauro. A partir de ahí puede hacer muchas cosas. No sé cuál sea la relación, ni por qué se hablaba de que estaba roto el grupo. Yo hoy vi un tipo comprometido en la, en la zona técnica, Solari, y los jugadores en el terreno de juego. No es fácil cuando vas abajo en el marcador, cuando estás en los últimos lugares, cuando estás con una presión importante, eh, el, el remontar, ¿no? revertir la situación. Lo hizo bien América, tiene los jugadores para, para hacerlo. Vi a Solari metido, involucrado y no, no va a ser un equipo espectacular porque no lo va a ser pero sí veo un equipo comprometido a partir de ahí y habiendo calidad y talento con el trabajo puedes conseguir los resultados veo también a Solari ya con más experiencia por las dos, eh, los dos torneos anteriores donde lo echaron en, en Liguilla él ya sabe que, que no basta con, con llegar primero, ¿no? Sino que hay que saber llegar. Sí, y, y, y hoy con, con carácter, ¿no? Con, con Así más es. personalidad, con relación Así es. a lo presentado el pasado sábado en la cancha del este de Azteca ante San Luis. Otro de los ajustes, otro de los cambios, de las modificaciones que hizo Santiago Soler y de arranque. Tocar a un futbolista que parecía inamovible, Hugo. El caso de Roger Martínez a quien no le da un solo minuto. ¿Necesitaba tocarle también en ese sentido eh, un poquito el orgullo al futbolista colombiano y tenerle mayor confianza a Henry Martín? Bueno, eso como lo dice Paco, es una manera de demostrarle a los jugadores que está siendo justo. Y Santiago en ese aspecto no le tiembla el pulso porque ya en su momento aquí todavía se sigue recordando que Santiago eh, se atrevía a meter jugadores jóvenes y ahí está el ejemplo de Vinicius que Santiago fue el que lo empezó a, a meter de titular y darle oportunidad de que participara y en este caso pues los jugadores eh, se dan cuenta que el entrenador está siendo justo y algo que eh, es conveniente en todos los equipos desde que haya competencia interna y si eres justo con los jugadores y el que está entrenando mejor y el que está mostrando con mayor eh, interés en cuanto a efectividad y, y estar entregado a la causa pues creo que Santiago lo hace bien y ahí es lo que dice Paco que eh, la armonía se nota, se siente cuando las cosas se deciden de manera justa y el ambiente interno se nota que que, que, que está bien, porque si no, no, no habría la entrega que ha mostrado la América en este partido. Sí, son esas son ese tipo de decisiones que tienen que tomar los técnicos para sacudir un poco el árbol, ¿no? Pero es y, sobre todo eso. sacudir al grupo. Era su delantero uno, sí. Roger Martínez. Hoy nos demuestra que no fue ni el uno ni el dos, sí. sino hasta el tres y ni siquiera lo utilizó. Sí, sí, de acuerdo. Estoy de acuerdo. Yo no sé tanto hasta qué momento venga una armonía total. Que hace unos cuantos días estábamos hablando de otra cosa. Y hoy decimos que todo está bonito y que está bien, todo bien y que una gran armonía. Yo no lo creo tanto así. Pero, pero les da calma el ganar sí. partido, ¿no? Eso sí es un hecho, les da calma. Y yo quería, perdón que insista, pero quería ver de arranque a Diego Valdés. Pues si esa fue su gran contratación claro, por la que pagaron más. Claro. Y nos hacía extraño que no iniciara los partidos. Ya inicia el día de hoy. Y, y yo creo que tiene que ser titular, perdón. Para mí siempre, Diego Valdés Sí, sí, sí uh -huh. Llegó como el refuerzo estelar, claro, ¿no? Lo que pagaron por él Y un refuerzo estelar tiene que llegar a marcar diferencia uh -huh. Y a tener minutos Y hoy sí, por lo menos, eh, lo pone desde el arranque Santiago Solari ¿Te sorprendió no ver de titular a Jonathan Dos Santos? ¿O bajo este esquema no tiene cabida Jonathan? No, sí tiene cabida Sí tiene ¿En cabida ¿En vez de quién? No, no lo sé. Es porque que creo... creo que bajo este esquema necesitas un contención fijo sí. como Naveda, ¿no? No, pero yo creo que... La o sea, Naveda sería inamovible sí, para al mí, no tener a Pedro aquí. Para mí Jonathan va a tener cabida sí tarde o temprano, sí, sí, sí, sí, donde lo quieras poner, va a tener cabida. ¿En vez de quién? Es que no lo sé, es que no sé cuál sea lo... Mira, por ejemplo, nos sorprende hoy Solari poniendo a Reyes por derecha. Pero pero ese lugar va a ser de la ayuda, ¿no? ¿no? No, evidente, bueno, está bien, no sé. ¿No sabes? No, okay. no porque... porque... Hoy Solari sabe que con este grupo cuenta, con estos jugadores cuenta, con los que puso hoy de inicio cuenta. Le tendrá que ir sumando a Jonathan, a Layun, el propio Roger Martínez no lo va a descartar. Hoy tenía y necesitaba gente comprometida, muy comprometida y con ritmo de partido. Yo no sé si Jonathan tiene en este momento ritmo de partido, no lo sé. Uh -huh. Hace cuánto que no jugaba sí, sí. ¿no? de manera regular. Eh, lo de Bruno Valdés, un autogol... Pero después toma la pelota para un penalti, ¿no? Y, y, y te manda un mensaje de que estoy contigo. Le manda un mensaje al entrenador. Lo de Ochoa, ya lo sabes, en general está sumando Solari. Increíble, porque ya tiene tiempo con el América. Yo creo que sigue encontrando al grupo de futbolistas con el cual pueda llegar a la liguilla y, bucha, y, y, y buscar el campeonato. Yo creo que es así. Yo creo que está buscando a los jugadores. Ya se dio cuenta que no basta con jugar bien, que no basta solamente con defender, que no basta solamente con atacar. Y está planeando desde este momento cuál va a ser el grupo, cuál va, cuál va, va a ser el, el, el, el once ideal sí. para enfrentar la liguilla. Sí, es que en ese once ideal primero habrá que, habrá que saber si mantiene esa línea de tres centrales. no Que me parece la línea de tres o la línea de cinco, ¿no? porque Lo si los laterales juegan a la misma altura sí, sí. se convierte en esa línea de cinco que ahora los... Los entrenadores te dicen, no, no, es una línea de tres porque los laterales juegan a la altura de los volantes, entonces ya son tres cuadros. Son carrileros. Son carrileros. Son carrileros. Ahora, eh, me parece que es el, el, el sistema que más tiene que, que trabajar un entrenador, ¿no? Y esto se lo preguntaría a, a Hugo. Para mantener esa línea de tres o esa línea de cinco defensores, necesitas mucho tiempo de trabajo para que no falle absolutamente nada en términos de, de, de coordinación, Hugo. Pues sí, muy bien como lo estás diciendo, o sea, esa línea de tres se convierte en cinco cuando estás defendiendo y luego ya cuando atacas obviamente se quedaría con tres y los carrileros se convierten en centrocampistas y de esa manera pues tiene cierta armonía, pero hay, hay que trabajarlo Mauricio, uh -huh. eh, en los entrenamientos hay que mecanizar las jugadas tanto en ataque como también cuáles son los recorridos cuando estamos, se está defendiendo. Eh, por ejemplo, el Getafe, desde eh, la llegada de Quique Sánchez Flores, ha utilizado esa justa línea de 5, son 3, se convierte en 5, y pone 5-3-2 y le está funcionando. Está funcionando muy bien, eh, de, se defiende muy bien, ha recibido muy pocos goles, y luego después salen a velocidad. Si esos carrileros eh, tienen ese, esa resistencia, ese aguante de ir y venir, ir y venir, obviamente que para eso... Deben de contar con los jugadores con esas cualidades, si no tienes jugadores eh, que tengan esas cualidades de ir de carrileros y que tengan la resistencia de ir y venir, pues entonces tendrás que cambiar la línea de cuatro, claro. pero eso todo va dependiendo de, de conocer a tus jugadores y en este caso pues los eh, equipos que utilizan esa línea de tres, como pasó en su momento en la, las primeras etapas de, de Miguel Herrera con el América, pues utilizaba la línea de tres, porque tenía ahí la costumbre eh, inicial cuando La Volpe utilizaba esa línea de 3 que se convertía en cinco. Pero bueno, Tupge lo mismo, hay varios equipos que están utilizando esa línea de 3 que se convierte en cinco. Pero bueno, son modas y sobre todo son cualidades de los jugadores que tienes para utilizar esos parados. Sí, ahora el Cholo también. Y bajo este, bajo este dibujo táctico tendrá que encontrarle lugar a Jonathan dos Santos en el, en el medio campo. Yo creo que así, por lo menos a corto plazo, veo difícil que tenga, que tenga cabida ahí sabe? Jonathan. Quién sabe, lo que sí es muy cierto de lo que Pero dice. En lugar Hugo. De quién? No, habría que ver, habría que ver, porque es que lo que dice Paco es real. El partido pasado que le vimos a Jonathan dos Santos no anda en ritmo, ¿no? No anda en ritmo, o sea, para hoy, para hoy, hoy, hoy, no el partido, el partido, hoy no funcionaba. El partido pasado jugó con un 4 3 estoy, estoy de y Jonathan lo hizo como escudo, con eh, dos estoy interiores. De acuerdo, estoy de acuerdo, pero no se vio en ritmo. Yo creo que para hoy, hoy no funcionaba. Lo que destaco de lo que, de lo que bien dice Hugo es que creo que para jugar con línea de 5 hoy se da cuenta Solari que si lo trabaja, sí le puede funcionar bien porque si tiene jugadores... Eh, eh, ideales para eso, eso. Sí los tiene Le puede venir como anillo al dedo sí. A Miguel Ayun, por ejemplo pues, A Ayun, sí no. O sea, si no, no está, está Chávez Ayun Y Laines, Laines también O sea, si sí son jugadores de ida, vuelta, ida, vuelta Que además llegan bien Que tienen centros Entonces yo creo que es, es importante La Ayun tiene muy buen centro La Ayun te puede funcionar muy bien así, claro sí, yo, yo insisto en la flexibilidad táctica Porque no quiere decir que en una línea de 5 Defiendas mejor que en una línea de cuatro No no, hay quien dice, claro. no, es que metes más gente atrás entonces defiendes mejor, Eso no, es no claro. en lo absoluto pero sí te puede dar más opciones al frente sí te puede dar más opciones al frente, porque en realidad la proyección de... de los carrileros, claro, los carrileros juegan prácticamente como extremos y si atrás tienes a defensores de oficio que los tiene América, te puede dar mucho puede Felipe Ramos Rizo el día de hoy Luis Enrique Santander, te saludo con mucho gusto fuerte abrazo no marcó la mano de Fidalgo, pero sí marcó la falta de laines Pareciera que esa falta le, le salvó un poquito a Santander, ¿no? ¿Cómo estás? <risa> Hola Mau, Hugo, Pietra y Paco. Pues muy suertudo, ¿no? Por si la mano es un claro penal, eh, eh, sinceramente. Y le viene la otra jugada y, y, y lo salva. Digo, creo que el bar lo hubiera salvado también pero cuando se dan ese tipo de manos, pues hay que sancionarlas en forma inmediata, ¿no? Corrió con mucha suerte, pero ese es el problema eterno de Santander, la, el área de penal siempre ha tenido muchos problemas, y muchos problemas para controlar la violencia, ¿no? Porque esto es mano, por, por favor, si hasta se ve el movimiento de la mano del jugador, y esta pues lo salva, ¿no? Aunque es un calón pequeñito, pero pues, eh, el, el, el penal es penal, ¿no? Entonces... ...creo que Santander corre con mucha suerte... Eh, ...dos penales en 10 segundos... ...en verdad, nunca lo había visto... ...en verdad, pero... ...pero sí Santander con serios problemas... ...dentro del área de pena, ¿no? Y, y, y el control del juego... Se, ...se vuelve muy ríspido... ...35 faltas... ...derivado de que no muestra las tarjetas... ...en, en los primeros minutos... ...deja que crezca y viene el codazo sobre Fidalgo... ...sí, ¿Sí? por ejemplo... ...estas faltas son de tarjeta amarilla... ...minuto 7 que no, no las no las muestra y, y se, ve, se ve muy pasivo, ¿no? Aquí hay otras faltas más que empezaron a darse y a darse y a darse y él sin control. Esto para mí es tarjeta roja. Digo, es un codazo. este Creo que aquí se queda muy corto. Y luego esta, pues para mí también es también es roja. Sí. También es tarjeta roja, ¿no? Porque Valdés llega demasiado tarde y, y, y le mete un pisotón... Ahí que, que desafortunadamente no las, no las califica bien. Desa, también eh, quiero comentar que, que Santander todavía está muy, pero muy lejos de un nivel adecuado para dirigir partidos como estos. Se queda muy corto, muchas patadas, 35 faltas, dos expulsiones que lo da y un penal digo, lo repito, corrió con mucha suerte porque hay dos penales en 10 segundos. Nos aclaras muy bien la, las dudas sobre todo del codazo a Fidalgo y la entrada de, de Diego Bates. Oye, Felipe, pero entonces ya nunca estuvo Quique Santander, ya cuántos años más, ¿no? <risa> Ese es el problema, Pietra, que pasan los años y pasan los años y no vemos el despegue total de este árbitro. Ya volvemos contigo, Felipe, para lo sucedido en el Guadalajara. Pausa sí.